Bueno, Cande. pasadario. ¿Tuvieron sexo virtual con Mauro Carvin? No. no. ¿Negativo? Negativo. ¿Sí? Ah, Siempre fue charlas así de, sí, sí. de corazón. Sí, sí. Y Y Muy bien Tenemos vivido. Un encuentro. Un encuentro. hubo sexo encuentro en ese encuentro. No Un encuentro. No quiere contar? ¿No? ¿Pero te desesperaste? ¿Te ¿No desesperaste un encuentro o te gustó? ¿Te entusiasmó más de lo que. o cómo? Viste que a veces. Me sí. imagino, digo, ustedes Jugué hablaban Un buen partido. ¿Eh? Un futbolista jugó un buen partido. Ah, Eso ah, ah, eh. es un graf, Viste, cante, no decepciono cante, en la cancha, cante, me gusta. gusta. Pero es dulce, es caballero o es más. Creía que sí, pero bueno, después de todo esto. No, en el momento. Cada goleador. No sé si puede. Bueno. Porque juega de de ¿no? Muy dulce. Sí, muy dulce. Dulce. Besa oh. bien. Besa bien. Y también es esa foto que le mostraste a Tauro, ah, sí ¿nos contás bien cómo fue que la sacaste? Porque algo contaste en tus historias, pero como estaban acelerados. Eh... Eh, a los apurones no, la sacaste sí. ahí, se nota. Eh, fue una prueba para mi mamá, para decirle: Estoy bien, me estoy yendo a, a Buenos Aires. Yo soy del interior, entonces eh, tengo muy buena relación con, con mi familia, entonces les. Fue como un seguro decirles, estoy bien, me estoy yendo. Y fue desde ese lado. ¿Él sabía que le estaba sacando una foto? Sí. No. O sea, fue así, una foto como... Él estaba no, manejando. Así en modo selfie. Y la mandé. Se la mandé para... Ah, que ¿él saliendo. sabía que estaba sacando? Porque cuando no. yo llamo, agarro bajo el brillo, le sacó la foto y se la mandó Ah, mira sí. estuviste de rape, viva ahí para... Me, pues me, escribe, no me escriben, una, me mandan una pregunta... Del público. Eh, del entorno de la familia. ¿De qué de, familia? De, de, de Mauro. Ah, preguntale mira, por... qué tatuaje tiene en la pelvis. ¿Ah? Oculto, si le vio el... el... No, ¿Qué bueno, tiene? ¿qué, qué, qué... ¿El alias de CBU? ¿Qué tiene? Qué, claro. Preguntale qué, qué tatuaje no habla la tiene la en la pelvis. De... Igual está bien, es como una prueba Esa es la pregunta. Actual. No, lo otro, lo otro no se puede leer. La cara eh, de Wanda. La, la, la pelvis vendría no... a ser algo en, en, en... Claro, quiere en, claro, decir que de Íntimo, íntimo, Íntimo, íntimo. ¿Qué tatuaje tiene Tengo entendido que no tiene tatuajes en esta zona. Pero vos lo viste... Claro, no ah, tiene tatuaje. Me escriben eso y dice preguntarle qué tatuaje ¿Qué tiene quién? la Pilber. O la pelvis, la pelvis, ¿La, pel la español, es en en bueno, No, porque estoy leyendo si otra cosa. Poniendo, no te pongas nervioso, naranja sí, sí, si te pones mal. Ya que dicen oculto ¿En dónde? Ah, y en el miembro. Claro, si le dio si le Hay el miembro. El padre tiene un tatuaje en el miembro? Tatuarse, no, en no. la pelvis cerca del miembro. Ah, claro. Sí. En, el, Píntame. En, el, en el nacimiento vendría a ser? Claro. <risa> está bien. Es inteligente lo que está preguntando. Es un perverso que te escribe. Vos decís cande que entonces ahí no tiene tatuaje. Y mira si no tiene, y te vas el palito. Pregunta Ella acaba de decir que no que tiene Que no tiene Capaz que es coincidencia y del otro Pero otro lado... a Wanda le va a servir claro. Esta claro. respuesta de ella Capaz es una trampa la ¿Me pregunta Ella bien. dice que no tiene ¡Ja! cómo te hago? ¿Tiene o no tiene? Preguntale a ver si Igual viste que a veces Mira si creció La mata y no se ve nada No sé no. Porque si está puesto ahí O tal vez no tiene O Por eso Es capcioso ¿Viste? Porque claro Porque por ahí si estaba largo No lo ves Y está corto sí Pero capaz que no tiene La definitiva hecha ¿No? Ay, perdón, estaba distraído. ¿Qué te manda? Bueno, no, claro. no, porque me no estoy preguntando fotos, qué tatuaje fotos. tiene. Qué dice? Me dice, no te lo voy a decir si no es cualquiera. Me dice, que lo diga ella. Sí, Pero sí, entonces no es, ¿verdad? Que no tiene. Es? Y esa persona bueno, es. Claro. No te digo del, del entorno de la familia. No ver la fuente, Pampa. Igual es raro porque qué el familia te conoce miembros? miembros Claro, ¿qué familia? ¿Qué tipo de familia? ¿Cómo, ¿Qué vale la playa? Porque si vas a la playa nudista, ¿viste que.? ¿Cómo que vale? no, ah, ve, digo, no sí. le puede estar mirando el miembro. No, digo, que mirar no, no, familia. Es, su, es familia, es familia. Es verdad, es fuerte. ¿eh? Es, es un montón, es un montón. Es un montón. No, chicos, pero se, se se se se, mira lo que se tatuó. Mira lo que se tatuó este ahora. ¡Qué malo! Sí. Mira el tío que bien <risa> ¡Mira, mirá mira qué es cómo es el tío! tío. <risa> sí. Chicos, sí, mira, están es, en bolas, es, están en es, bolas. Le conozco la pelvis Y sí, ahí, sí, sí, sí está no, para, Es un montón. Escúchame, a ver. Porque esa, perdón, ese entorno que le escribe a Pampito, que familia la familia que le escribe, es Wanda, obviamente, la de como intermediario, está diciendo: a ver que mande prueba de vida ante a ver, claro, que realmente Cande no, no. conoce. Eh, ¿Te escribió a Wanda, Cande? No. no. <risa> eh, como dije, la respeto mucho. Eh, sí. eh, lamento, no, no me siento que yo fui eh, partícipe de algo porque a mí en todo momento me dijo que estaba separado, pero la respeto mucho ella. Y cuando veías las fotos que seguían subiendo juntos, Wanda. Dice y que Marlo no la vio ella. Que, eh, también subió ahora, ¿no? Lo mismo que en el verano. Claro. Que pero digo, la... cuando vos veías las cosas que él subía, no, no le decías, che, pero a mí no me decís que ¿Pero subiera? Sí, él subía todo el tiempo. Con él lo ah, niega. tenía entendido. Que Chicos, no, él que subía fotos, selfies con Wanda todo el tiempo. Ah, mira. Vos ahí Escúchame, no le decías, che. Eh, eh, Guido, ¿tenés información de último sí. momento? Sí, oh, Dios. Me escribe Mauri Cardi. Oh. Oh. ¿Qué dice? ¿Cómo miran intrusos en Turquía? Sí. Esta te información que, que me dice Mauque Cardi es la información que contamos ayer en intrusos. Me confirma que te van a citar en la justicia. Está todo encaminado. Vas a tener que mostrar las pruebas y además, atención con esto, y esto también para vos, Tauro. ¿Qué? le van a hacer un perito en ¿Qué? el teléfono. ¿Sabes qué me dije? No, porque, sí, digo, porque sí, te, sí. Por ahí te peritan... Claro. Él me lo escribió así, me un peritaje, así claro. es un peritaje al teléfono para que muestres las pruebas, Buenísimo. fotos y demás. Y después, lo que me cuenta Icardi, que esto lo sabe Wanda, eh, me dice, esto es el momento, bueno, que Wanda sabe lo que Icardi hizo esa fecha, porque estaba con él, la fecha que vos haces referencia uh -huh. Que él te estaba trayendo de la barriga y demás ese viaje Y esa foto que, que vos mostraste A mí todavía no me llegó nada, así que bueno Igual la fecha la seguís manteniendo digo. Sí, a mí todavía no me llegó ninguna citación Ni nada de lo que se habla No, imagino, Igualmente, no, no, están de trabajando todos los modos, abogados Sí, sí. bastante Hace Bastante que está diciendo ese rumor Así que a mí todavía no, no me no llegó nada No, no, fue ayer, nada. nadie lo dijo, fue ayer Ah, tengo entendido que ya habían dicho que de, de hace bastante. No tengo nada para ocultar, así que estoy tranquila. No temes. ¿Tenés abogado, Cande? Sí, Roberto Castillo. Ah. Ay, ah, el de, Cintia. El de Cintia. Sí, sí, sí. Justo que Tauro te decía de que ¿Qué te parecidos? llamó Castillo ya, no? Sí. sí. Tenemos todo. Así que upa, tranquila. Upa. ¿Y que tenés fotos? Sí, sí, sí, sí, castillo ¿Tenés fotos? Ya, ¿Qué más tenés para aportar a la justicia? No, no, no. Muestro mi teléfono. Yo la veo segura, Está segura, Mauro también, Mauro está La, foto, con su, la sí. foto es parecida, no es igual a la que mostraron, pero Por eh, ¿sabes qué me da? Como que si yo estoy robándote una foto, ¿entendés? Eh, claro. Creo que fue clara un poco lo que dijo. Le, di, le pasó a la madre para decir, mirá con quién estoy, me voy a Buenos Aires, ¡pum! y ya está. Por eso no, no es que está bien enfocada. Pero vos le habías dicho, ¿Vos le habías dicho a, tu, a tu mamá que ibas a encontrarte con él. No, no. Ah, no le dijiste, es como que, como dijiste como diciendo Es como que yo te mandé la fotografía de una mía. Che, sí. mira, te sí. vos... fuiste. Esto. Sí. Sinceramente fácil Claro, acá en el entorno de la familia de Wanda me dicen, miente. Bueno, bueno, ya lo veremos. Me dice. Porque por lo, la, por lo, lo del tatuaje los, claro, la dejó lo muy tatuaje. tranquila Wanda. Pampi, ah. si el entorno le... explicó, Si el entorno sí. le hace referencia el tema, La pregunta que mandaron a hacerle es... ¿Sabe qué no tatuaje tiene sí. la pelvis? Ahí se dice no tiene nada. Eso la dejó muy tranquila Wanda. Seguramente... porque mm, vale. Le demuestra que es mentira. Que, claro, no, que no, ¿que no el viste entorno, a Wanda. De... Ah. No viste a Mauro, Mauro desnudo. De... Si el entorno que a vos te escribe coincide perdón, con el que perdón. a mí me escribe... Te digo una no, cosa. Perdón, claro. perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Por favor. Eh, porque infidelidad no es solamente... No digo. Verlo desnudo, o sea... Es difícil. Difiere si te vieron desnudo o, o que te fueron a buscar o la barriga. Depende del no contrato tú... de cada uno. No. Bueno, pero es una si prueba, quiere... porque Wanda puede no creerle, pero si ella decía. No, Tiene pero un pero león, un león la tuvo. Tiene un león, tatuado en no, la tuvo. No, perigo, pero igual, pero no. ponele. Tibota caliente. Tibota caliente. Están pues el detalle, No, ahí no. Estás entretenida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?